en este vídeo vamos a ver cómo funcionan las configuraciones de audio sé que muchos de ustedes quieren empezar a explorar el software pero considero que este paso es muy importante para tener un buen rendimiento de nuestro ordenador durante la ejecución de Ableton Live para acceder a las configuraciones de audio simplemente le van a dar clic a opciones y después preferencias observen el atajo de teclado que es control coma en esta ventana vamos a observar varias pestañas la pestaña que nos interesa en este video es la pestaña de audio la primera opción es tipo de controlador aquí es donde vamos a seleccionar el controlador o el driver de audio yo voy a seleccionar el que viene por default que es MME DirectX en dispositivo de entrada de audio yo voy a seleccionar mi micrófono en el dispositivo de salida de audio yo voy a seleccionar auriculares en la configuración de canales tenemos dos opciones los canales de audio de entrada aparecen en esta ventana. Como mi tarjeta de sonido solo tiene una sola entrada de audio, solo aparecen dos opciones. Las opciones mono, izquierda y derecha y la entrada 1 y 2 estéreo. Yo voy a dejar las opciones por default. Ahora veremos la configuración de salida. Aquí nada más mi tarjeta de sonido me muestra una sola salida de audio, pero si nuestra tarjeta de sonido tuviera más de una salida, nos aparecerían aquí. Algo muy importante a considerar es que si tenemos una tarjeta de sonido con múltiples salidas de audio, y no las vamos a necesitar, hay que deshabilitarla ya que reducirá la carga del CPU. Posteriormente veremos la sección de frecuencia de muestreo. Pueden seleccionar por ejemplo la frecuencia de 48000 o pueden seleccionar 44100. 44100 es el estándar para un disco compacto y 48000 es el estándar por ejemplo para la calidad que maneja un dvd es muy recomendable capturar a mayor calidad de frecuencia de muestreo por ejemplo mi tarjeta de sonido me da la opción de seleccionar 96000 Hz. sin embargo al grabar con esta frecuencia de muestreo los archivos de audio son mucho más pesados una canción de 5 minutos pudiera pesarte hasta unos 100 MB. yo lo voy a dejar a 48000 Posteriormente tenemos la parte de la latencia, esta parte es bastante importante. Tenemos el tamaño de buffer de entrada y el tamaño de buffer de salida. La primera opción, la de entrada, es para grabación. Si seleccionamos un buffer de entrada más bajo, la latencia será más baja. Ya que en la grabación, por ejemplo en microfonía, nos interesa que la latencia de entrada sea rápida y más porque generalmente en un estudio de grabación se suele monitorear en una la parte el audio proveniente de la cabina de grabación yo lo voy a dejar a 512 pero si ustedes experimentan problemas intenten aumentar este valor hasta que dejen de escuchar estos pequeños problemas que les puede causar la baja latencia de grabación de entrada y tenemos la latencia de salida y de hecho van a estar lidiando con esta latencia de salida durante su producción o grabación. Ableton Live cuenta con algo muy interesante que es esta parte. Es un simulador de CPU. Con esto podemos ajustar cuál es la latencia de salida más adecuada para nuestro CPU. Por ejemplo, el simulador nos da la opción de aumentar o disminuir el uso de CPU. Voy a activar el tono de prueba mientras voy a bajar el buffer de salida y vamos a escuchar esos sonidos desagradables. Eso es porque estamos forzando, es decir, estamos simulando que tenemos el CPU a un 80%. Esto sucede cuando tenemos un montón de pistas de audio, un montón de plugins, un montón de BCTs, etc. Entonces aquí esta frecuencia de muestreo de salida no nos conviene utilizar 256 samples. Aumenten este valor hasta que dejen de escuchar ese sonido desagradable. Vamos a hacer la prueba. En mi caso estos son los valores adecuados para mi computadora, sin embargo ustedes van a tener que utilizar diferentes valores, hagan las mismas pruebas hasta que dejen de escuchar esos audios desagradables. Muy bien amigos, en el próximo video vamos a explorar los paneles principales de Ableton Live.